Sanciones disciplinarias y consecuencias. Ser parte de la UPC implica respetar sus normas, los valores que promueve y a todas las personas que la integran. Pero, ¿qué sucede cuando algún valor fundamental que salvaguarda la universidad se vulnera? Cuando eso sucede, se inicia un proceso disciplinario que, de comprobarse la falta, puede conllevar una sanción y, para ello, el Reglamento de Disciplina de los Alumnos de la UPC establece tres tipos de faltas disciplinarias. Faltas leves, graves y muy graves. Entonces, de acuerdo a la gravedad de la falta, se determinará la sanción aplicable. Las sanciones pueden ser Una amonestación verbal o escrita para una falta leve, la separación temporal o definitiva de la universidad y la prohibición de uso de espacios universitarios o de matrícula en secciones específicas. En faltas contra la probidad académica, se puede sancionar con una desaprobación con calificación cero en una evaluación. Recuerda que cometer una falta disciplinaria puede perjudicar tu avance académico y récord como estudiante. Por ello, la mejor forma de evitarlo es cumpliendo con las normas de la universidad y obrando de forma ética y responsable. Gracias por ser parte de la comunidad universitaria de la UPC.